Hola, muy buenas. Mira, soy Javier García, de aquí de Murcia. Y me gustaría saber cuál es el motivo para tratar el calabacín con Prevan Plus. Gracias. Prevan Plus está registrado para el control de oídio y mosca blanca en calabacín. Y además de ser eficaz contra estos agentes, desde Ascenza, hemos desarrollado otro ensayo de campo donde observamos muy buen control en basates. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.